Hola, qué tal, lectores. Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Hola Actor Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Como pueden notar, no estoy en mi habitación. Estoy afuera de mi casa. Estoy frente a un foco que tiene alrededor una cosa naranja Que me hace ver muy naranja Y pues bueno, allá atrás está Clara Por cierto, en el primer video Como que quité el clip en donde les mencionaba Que mi calabaza se llamaba Clara Así que allá está atrás Clara Haciéndome compañía para que no me dé miedo Estando aquí en el patio de mi casa Que es muy particular Se llueve y se moja como los demás Pero la verdad es que el fondo de allá se ve muy tétrico Así que gracias Clara por hacerme compañía Hoy es viernes, oficialmente terminaron los primeros 7 días del mes, terminó la primera semana y yo la verdad es que estoy muy emocionado porque ha sido una semana intensa, pero también ha sido una semana muy gratificante porque al parecer les han estado gustando los videos que he subido y eso la verdad es que me llena de alegría, me llena de alegría cuando comentan algo, cuando veo que lo comparten en Twitter o cosas por el estilo, entonces muchas, muchas gracias por eso, sin duda eso me motiva a seguir haciendo los videos y pues... Bueno, como les dije en el primer video, intenté hacer un DIY. Fue un fracaso total. Esto es lo que yo quería hacer. Fue una imagen que vi en el Pinterest y dije, ¿sabes qué? Se ve fácil, ha de estar fácil. Pero pensar eso fue mi error. Y también sobreestimar mis habilidades, porque la verdad es que esto terminó siendo bastante complicado. Les voy a dejar ahorita aquí unos clips para que vean que lo intenté pero aún así fallé rotundamente. Ay, lo no, había cortado tres. Y hay algo. Más o menos. Sigue grabando que la había detenido no deberían hacer esto meter todo el globo al engrudo, pero ya me harté Si esto no sale como calabaza, le voy a cambiar el nombre a cómo hacer una piñata para navidad. Y pues bueno, al final ya después de varios días, porque duré como 4 o 5 días con todo eso que vieron ahí, ya tengo mi calabaza que tiene forma de calabaza solo porque está aplastada, pero no tiene como que las onditas que debería tener una calabaza en la vida real. Así que esto lo voy a replantear y ya no quiero que quede como la foto que viene en el Pinterest, sino que lo voy a utilizar... Para hacer el intro de la segunda semana del canal. No sé si notaron, ¿verdad? Pero todos estos videos tenían un intro de una vela que grabé hace varias semanas aquí en mi casa. Entonces dije, ¿por qué no? Que cada semana tenga una intro nueva. Así que esto va a ser el material para la intro de la segunda semana. Si escuchan ruidos por ahí, gente gritando, perros, campanas de una iglesia, es porque vivo enfrente de la plaza principal de mi pueblo. Así que todo el ruido de allá llega directamente a mi patio y por eso. Escuchan todos esos ruidos No quiero que me digan que escucharon algo Porque voy a pensar que es un fantasma Y allá... ...se ve muy apropiado para que vivan fantasmas. Y bueno, ya para finalizar esta parte... ...quiero platicar con ustedes un ratito, ¿verdad? Voy a pintar ya lo que es la cara de la calabaza. Y como les decía, muchas gracias a todos los que han estado comentando... ...porque la verdad es que ha sido muy interesante. Ha habido videos que me ha sorprendido que les hayan gustado... ...como el que subí el domingo de la psicología del de miedo. La verdad es que tenía mucho pendiente de subir ese video porque... Tenía miedo de que fuera a fracasar tratando de compartirles mi felicidad o mi emoción al hablar de psicología porque es lo que estudié. Es una carrera que a mí me fascina, que amo y quería compartirles un poquito de eso y también combinándolo con lo que estamos celebrando este mes. Así que me emocionó mucho planear todo ese video y grabarlo porque fue muy intenso tratar de recordar todos esos significados, pero pues muchas gracias por los comentarios, estuvieron diciendo que les gustó, que les agradó bastante, que les gustaría que hubiera más contenido así, la verdad es que lo va a ver, ya tengo uno para este próximo domingo que también va a tratar sobre el miedo y la psicología, cómo se mezclan esos dos temas que pues a mí me encantan. Y también gracias por ver y comentar los videos sobre libros y películas, honestamente, eso es Booktube, pero, siendo honestos, son los tipos de videos que más se ven dentro de la comunidad. Es algo muy extraño. Prácticamente ustedes me están ayudando a cumplir mis metas dentro del canal, que ha sido un año interesante para este canal. <risa> y también para mí, y ver la respuesta de todos ustedes que les está gustando este mes, para mí la verdad es que es muy agradable, me hace sentir bien, me hace sentir que estoy haciendo las cosas no tal vez perfectas, pero que por lo menos les están agradando. Y ese es un sentimiento que la verdad he sentido muy poco este año. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y pues espero que el resto del mes siga igual de interesante para ustedes. Para que lo sigan viendo, para que sigan comentando. Y todas esas cosas que la verdad hacen que este canal siga con vida. Y bueno, producto terminado en 3, 2, 1... O sea, hay que ver una comparativa. Es prácticamente... La misma chingadera. Pero bueno. Finalizamos la primera semana. Se los agradezco mucho. Obviamente faltan otras tres o cuatro semanas. Llenas de videos. Así que los invito a seguir viendo este canal. Y ya por último. Recuerden que pueden seguir a Un Lector Nocturno. En todas las redes sociales que van a estar aquí abajo. Yo espero que tengan una muy buena semana. Que esperen Halloween con mucha ansiedad. Y que lean un muy, muy buen libro. Ahora los dejo con la intro de la próxima semana.